Sí, ya iba, este, ya está para ponerse en vivo. Ya le pongo, this meeting being live stream, go it. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Almas en Conciencia. Un programa creado para ti para que puedas justo encontrar esa luz, esa sabiduría interi interior, que puedas estar en esta armonía, en esta conexión con tu ser y bueno, pues. El día de hoy tenemos un programa muy especial sabemos que todos los jueves lo destinamos a mensajes, sin embargo, eh, pues se avistan, eh, vienen eh, movimientos importantes astrológicamente, el cual eh, pues debemos experimentar, vivir y pues debemos aprender de él. Entonces, eh, pues. Abrimos este espacio para que eh, nuestra querida astróloga Malú Hernández nos esté contando sobre cómo va a estar este clima astrológico de este siguiente eclipse que ya está a punto de entrar, que nos va a decir cuándo, cómo, y bueno, y qué es lo que vamos a poder experimentar, qué esperamos todos los signos eh, con respecto a esta vivencia, cómo lo vamos a, a poder vivir, así que te pido por favor que me regales muchos corazones porque este programa está hecho de muchos corazones, así que por favor ve compartiendo también en tu muro, ve compartiendo este programa que eh, bueno pues va a beneficiar a todos para que nos, nos podamos preparar para esto nuevo y saludos y bendiciones a todos por favor y ahí síganme regalando corazones y bueno pues ahora sí presento aquí a, a mi querida malú gracias malú por acompañarme este jueves bienvenida cómo estás Hola, Maggie, Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y nos van a escuchar en el momento en que tomen esta plática que, que va a quedar por aquí en tu grupo de Almas en Conciencia. Así es. Y bueno, también les recordamos que pueden, eh, si tú te perdiste algún programa, eres nueva, nuevo, puedes encontrar los programas justo en el canal de YouTube Margarita Mercado. Ahí vas a encontrar estos programas y eh, bueno, pues te van a, te vas a beneficiar de muchas, muchas, eh, muchos videos, mucha información que ya se ha subido. Hay bastante material para que tú puedas escuchar, verlo. Y bueno, también tenemos videos con Malú. Así que, eh, pues, por ahí puedes también encontrar varios eh, videos de, los, de todo lo que nos ha venido también ella compartiendo, hablando. Y, pues, ahí vas a eh, encontrar esa información. Encuentra el canal como Margarita Mercado. Activa la campanita. Eh, dale like, por favor, a los videos. Y a este también, compártelo. Y, Lulu, ¿nos puedes compartir, por favor, tus redes sociales? Sí, con mucho gusto. Eh, tengo un uh, grupo de astrología en Facebook que se llama Astrología con Malú, eh, en donde ahí estoy publicando lo, lo más que me es posible eh, diferentes temas y pueden encontrar diferentes artículos o inclusive compartido de otros astrólogos. Entonces ahí pueden encontrar comentarios eh, tocando esta parte astrológica y pues sacarle el mayor provecho también están ahí tus programas que hemos hecho que hemos hecho juntas Así es, pues ahí está ya también la información compartida y bueno, pues aquí ya cada vez se están conectando más personas y les doy este, la bienvenida a por acá a Crisanta Rosales, Claudia Reyes, Vanessa Santibáñez Rocha, eh, Socorro Castilla, hola, saludos, Laura Sánchez nos dice saludos queridas amigas. Eh, ah, muchas gracias Laura. Beatriz Rodríguez, saludos, saludos a Malú también, Norma M. Flores te saluda, Lorena del Ángel, bienvenida, Cintia dice, hola, Crisanta Moreno, buenas tardes, este, bien, bendiciones también para ti y bueno, por favor, no, me, este, no dejen de mandar corazoncitos para que activen las notificaciones y por ahí les llegue a más personas y regálenos por ahí el saludo y desde dónde nos están eh, viendo, desde qué parte de la ciudad o desde eh, qué parte del mundo, nos están viendo. Y bueno, Lulú, pues eh, creo, creo, si no me equivoco, ¿verdad? Cada que hay un eclipse de sol, viene un eclipse de luna. Así es, vamos a, vamos a empezar por ahí para dar esta explicación, cómo es de que se dan los eclipses. Eh, los eclipses se dan cuando tenemos lunaciones, es decir, la luna nueva con un eclipse de sol y la luna llena con el eclipse de luna, solamente que para que sean eclipses, que, no, que sepamos que se va a dar, es porque al mismo tiempo ese grado o es, va a estar muy cerca de otro aspecto que se llama los nodos lunares. Los nodos lunares se manejan en ejes y en este momento están pasando por el eje del signo Tauro-Escorpión. El nodo sur se encuentra transitando el signo de escorpión y el nodo norte, que es lo que nos pide, que es el momento de evolucionar con las características del signo en que está pasando, está pasando por Tauro. Entonces, a, acabamos de pasar el eclipse solar, cuando tuvimos la luna, el sol y los nodos juntos en Tauro. Y ahorita, para el próximo 15 de mayo, vamos a tener el eclipse de luna, es decir, la luna va a estar en el signo opuesto que es escorpión al lado del nodo sur y el sol en el lado extremo, el, el lado opuesto que es Tauro junto con el nodo norte. Y el otro punto interesante es, bueno, se eclipsa, ¿qué se es está eclipsando en este caso?, pues que la Tierra se va a poner entre el Sol y la Luna. Entonces la Luna no va a recibir los rayos del Sol porque a la, en medio está la Tierra. Entonces la Luna está siendo eclipsada por la Tierra. Y eso lo que hace es que tengamos una lunación, una Luna llena, pues muy particular por esta parte del eclipse. Sí, Ahora, también es luna lo, llena, ¿verdad? Sí, ¿O? no, tiene que ser luna llena. O es luna ah, nueva es? o es luna llena. Los eclipses se dan en esas dos fases lunares. Ok, ok. ¿Sí? entonces un eclipse de luna tendrá que ser con una luna llena. Pero en sí, ¿qué es lo que lo que nos dice la luna llena? La luna llena es un momento de culminación, un momento de terminar algo, es... Algún evento que se sembró hace seis meses cuando tuvimos la luna nueva en escorpión por allá por octubre y que ahorita está teniendo su, su momento de culminación, su momento de clímax y lo que nos está diciendo este eclipse es que es un momento para soltar, para terminar, para limpiar actitudes relaciones o situaciones que ya hasta este momento nos sirvieron pero en que es un momento de cerrar eso es lo que nos está invitando este eclipse ahora el hecho de que esté pasando por escorpión y por los grados en los que está pasando el, el, la lunación se da a 25 grados de escorpión tauro por lo tanto, lo que tengamos en nuestras cartas astrales, si tenemos algo alrededor de estos grados, 25 de Tauro, 25 de Escorpión, lo vamos a sentir mucho más intenso. Los siguientes signos que van a percibir, van a vivir también de una manera intensa este eclipse, son los signos de Acuario y los signos de Leo, que son los, los cuatro signos fijos, y sobre todo que tengan algo en su carta a 20, alrededor de 25 grados. Y ya algo puede ser el sol, puede ser la luna, puede ser el ascendente, inclusive los mismos nodos lunares, pero que tengan algún aspecto importante en su carta. Son las personas que más van a, van a vivir y van a sentir este, este eclipse. Ahora, eh, si es una luna, si estamos hablando de una luna, una luna llena y estamos hablando del signo de escorpión, lo que nos está diciendo es que es un aprendizaje que estamos pasando todos eh, que va a tocar o que nos va a confrontar con un desafío emocional. ¿Por qué? Porque es escorpión. Escorpión es un signo de agua y el escorpión lo que hace es movilizar las emociones pero de una manera intensa el signo de escorpiones es una de sus características vive intensamente lo que siente y aquí lo que podemos estar esperando con esta luna llena y con este eclipse de luna es que va a salir a flote va a salir a la luz nos vamos a dar cuenta o vamos a recibir información que hasta este momento no teníamos conocimiento, no lo alcanzábamos a ver este, o estaba ahí oculto, escondido, pero con este eclipse va a salir a la luz situaciones que no teníamos conocimiento y que muy probablemente nos va a movilizar en un nivel emocional. Y la invitación es soltar escorpión y el nodo sur. Lo que nos está invitando es soltar todas esas emociones que ya no nos sirven. Es como soltar esa parte emocional y que muy probablemente es una parte dolorosa, o sea, escorpión no es un signo ahí amoroso, apapachador, no, no, nada de eso, es escorpión. El escorpión es intenso, lo que va a vivir, lo va a vivir en intensidad y que también tiene esa facilidad de moverse con emociones complejas. Es eh, esta parte, como digo yo, del todo o nada, puede ir de un lado al otro y decir hasta aquí terminó. ¿No? Y, y, y, y lo termina con dolor pero no lo va a terminar entonces si sí, sí, es, es un momento que este eclipse nos está invitando a soltar sean actitudes sean relaciones o sean situaciones que ya no nos va a llevar a nada no vamos a crear más cosas ni tampoco va a ser algo beneficioso para nosotros el otro punto importante con un eclipse de luna es generalmente lo vas a sentir durante el mes que ocurre el eclipse. Con el eclipse de sol comenté que generalmente las personas que tienen un cambio muy evidente en sus vidas lo empiezan a notar por lo menos desde tres meses antes y tendrán uh -huh. mínimo un año para que esos cambios se empiecen a dar, se empiecen a mostrar. Y en el caso de la luna es diferente con la luna con un eclipse de luna lo que sucede es que podemos estar percibiendo esos cambios en el mes y okay. muy específicamente si vienen situaciones que vamos a vivir generalmente eso que va a salir a la luz generalmente se va a presentar como una semana antes y o una semana después del eclipse. O sea, ya casi podemos estar eh, presentando todos estos, estos cambios. Sí, totalmente. Totalmente ya los estamos sintiendo. Debe de haber situaciones para algunas personas que es como ya muy evidente, me enteré de tal cosa, ¿no? Pero generalmente esos eventos se empiezan a presentar como una semana antes. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? que a diferencia del eclipse de sol que son de tres meses. Entonces, pues sí, nos esperan días intensos para todos, pero principalmente para los signos fijos y, las, y aquellas personas que tengan algún planeta, algún punto importante de su carta, alrededor del grado 25. Ok, bueno, pues ahí es eh, importante que ustedes tengan su su carta a la mano, su carta astral, que, que sepan eh, más o menos cómo están distribuidos los planetas en, en su carta. Y bueno, para eso también eh, Malú nos, nos, les puede apoyar haciendo esta lectura que bueno, pues son como de las lecturas así principales que nosotros debemos saber cómo, cómo nacimos, este eh, bueno, más bien qué planetas eh, estaban acomodados, cómo estaban acomodados cuando nosotros eh, llegamos a este planeta y bueno pues eso te va a dar un, un gran mapa y una guía importante en tu vida para que tú puedas eh, pues tener esta energía a tu disposición y saber cómo eh, encauzarla porque eh, muchas veces sentimos esas jalones o, o nos, no entendemos no terminamos de comprender porque tenemos ciertas actitudes hacemos ciertas situaciones y bueno pues ahí eh, a través de la carta astral nosotros podemos tener como un panorama más amplio y esa conciencia de saber realmente hacia dónde nos estamos dirigiendo Así y es. a ver Lulu y con todo esto, bueno, pues entonces también depende en qué casa más o menos te cae, influye eso también para todos, ¿no? Porque cada casa, obviamente, bueno, para los que no conocen nada de astrología, cada casa tiene una energía como tal en donde cae el planeta, ¿no? Así es. Cuando hablamos de casas en astrología, lo podemos traducir en las áreas cotidianas de vida. Entonces, pues, para algunas personas va a ser el tema, va a caer el eclipse en lo que se refiere a la familia, a otros en la relación de pareja, a otros en cuestiones de trabajo, etcétera. Pero podemos revisar por, por ascendente y les hago con mucho gusto los comentarios. Pues, también, eso, eso es importante. Conocer, lo más básico de todos es conocer nuestro signo solar, el ascendente y la luna, ¿no? Son como... Sí, por lo menos, sí, esos que podemos considerarlos como los tres pilares de nuestra carta astral. Uh -huh. Que además estás iniciando un curso con esto también, ¿no? Sí, acabo de iniciar justamente el día de ayer, si alguien quiere... Eh... Como se dice, tomar este curso básico, inscribirse, pues lo puede hacer. Solamente llevamos la primera clase, está la grabación. Entonces, pues es fácil como retomar la, la clase y las siete clases que faltan, pues ya se incorporan. Lo interesante con este curso básico es que trabajan con su carta astral cada concepto que se ve durante la clase es cómo lo puedo ver y analizar y comentar desde mi carta astral. Eso a mí se me hace como muy enriquecedor y también es mi objetivo transmitir el conocimiento astrológico como una autoherramienta de, para la persona. Es ayudarla a que se conozca más. Uh -huh, uh -huh totalmente y eso bueno pues eh, precisamente es como ese ese foco eh, eh donde nosotros tenemos eh, la oportunidad de realmente eh, saber que, que, con, con qué es lo que contamos y con qué es lo que no contamos para poder hacer o tomar decisiones, porque de repente esa es como la, la duda, ¿no? O sea, como que desde dónde puedo hacer esto, estoy bien o no estoy bien, eh, cómo hacerlo, cómo abordarlo, pues entonces a través de, de este tipo de, de herramienta que es la astrología que a mí se me hace tan vasta, eh, podemos tomar eh, varias decisiones que nos ayudan, ¿no? Porque, mm, por ejemplo, ahora que es, esto es lo del eclipse, pero podemos saber cuál es el mejor tiempo para hacer un viaje, si tomar el viaje o no, eh, para saber cuándo debemos movernos o no. Este, todo eso nos, nos ayuda mucho este, la, la carta. Sí, o también para confirmar las situaciones que estás viviendo. Es así como quiero salir de viaje, pero no termino de concretar. Bueno, veamos qué está pasando en el área de tus viajes y, y qué situaciones son las que en este momento se están presentando. Y mejor atender lo que te está pidiendo tu carta y que aunque no sepas la carta, la vida te, te dice hay que resolver esta situación, ahora hay que ver esto aunque no te guste pero no hay que hacerle frente y de acuerdo a tu naturaleza que es lo que nos ayuda entre otras cosas la carta astral es cuál es tu naturaleza para poder afrontar o sacarle provecho a tal situación pues sí eso es eh, lo importante para que nosotros podamos eh, pues ahora sí que avanzar en este sentido y qué más lo que más nos puedes contar sobre este eclipse eh, pues bueno, pues es un, eh, ¿cómo se dice? Es una continuidad de lo que estamos viviendo con el eclipse de sol. Acordemos que el eclipse de sol pasó por el, por el lado opuesto, que fue eh, la parte de Tauro, que es lo que nos está pidiendo ahora la vida, que desarrollemos y evolucionemos con las actitudes de Tauro. Tauro, escorpión y... Es un eje que también nos lleva a reflexionar, a retomar el tema de los valores y por el otro lado, dentro de los valores, cómo está nuestra autoestima por, por Tauro, cómo es nuestra relación con el cuerpo y también cómo es nuestra actitud con el dinero. Entonces, por ahí este, se siguen movilizando situaciones eh, probablemente en un nivel personal dices bueno pues ahí voy con, con mis finanzas, otras personas es hay que generar más, otras personas a terminar con las deudas de, las tarjetas de crédito, cada persona tendrá algún evento diferente otras personas probablemente incursionando en el nuevo tipo de inversiones como son las criptomonedas, otras personas generando de una manera diferente las, eh, ¿cómo se dice? Pues sí, generar ingresos de una manera diferente que antes no, no lo esperabas. Y también me gustaría comentar que este eclipse, al igual que el anterior, pues viene acompañada por una energía que es la de urano. Es decir, que es importante estar abiertos, estar abiertas a situaciones imprevistas. Y el eclipse también lo podemos eh, lo podemos poner en una categoría que es un evento donde suceden cosas inesperadas, o sea, esa es la naturaleza, cambios. Sin embargo, con Urano transitando en Tauro y que le hace oposición a esta luna, nos enfatiza o toma más fuerza las situaciones imprevistas que podemos estar viviendo. Y en el caso de Tauro, mi recomendación... En, en general ta, principalmente Tauro, los signos fijos también, es permitirse a fluir con lo que se presenta en sus vidas Tauro es un signo que en general eh, le gusta manejarse con rutinas y cuando le toca hacer cambios se resiste sin embargo a todos eh, en algún nivel lo mejor es hacer esos cambios probablemente en algunos casos será algo doloroso pero posteriormente vamos a, a ver lo positivo de este cambio que nos está pidiendo ahorita. Más adelante vamos a sentir eh, y ver desde otra perspectiva el cambio que se está provocando con estos eclipses. Vamos a poder sentirnos liberados porque esa es una de las, eh, de las cosas que nos aporta Urano. Es, te vengo a liberar de un pasado que ya no te sirve para que le des cabida a algo nuevo en tu vida entonces algo nuevo viene también uh -huh. enfocarnos en la parte nueva en la parte diferente que nos está esperando más adelantito y no solamente enfocarnos en que hay que vivir esto no piensa que también va a ser algo liberador y que eh, conforme pase el tiempo también va a ser algo positivo pues bueno, o sea, al final, o sea, sí viene como esa parte de, de aprender a encauzar las emociones que se van a estar moviendo porque las vamos a tener ahí a flor de piel y a la vez que estamos como soltando todas esas emociones también estamos recibiendo... Eh, pues lo que precisamente nos baseamos y vamos a recibir esa nueva energía que, que se va a ir mostrando y este resultado más o menos cuándo vamos a empezar a sentir como esa energía que vamos a empezar a recibir. Mira, en el eclipse de luna es mucho más rápido, probablemente más intenso, pero va a ser más rápido porque lo vamos a estar viviendo en este mes de mayo y las cosas se van a van a empezar a tomar su curso una vez que lleguemos a la próxima luna nueva. Pero ahorita es un momento de soltar y de liberar, porque es una culminación con esta luna llena, y empezaremos a ver los, los, los cambios y las cosas que se han tenido, que que han tenido otro encauzamiento en nuestras vidas, pues en los próximos tres meses. Uh -huh, uh -huh. Ok, bueno. Pues eh, ahí está también esta, esta información y si es que tú te estás dando cuenta más o menos por dónde viene o tienes alguna pregunta para Lulú, con todo gusto eh, podemos apoyarte. Así que venos escribiendo por acá. este pues alguna duda o pregunta que quisieras hacer de manera particular, pues aquí este, aprovechamos a, a Lulu eh, sobre este eclipse que, que es, vamos a, a vivir. Eh, por ahí yo he visto que en tu página. De, bueno, en el grupo que tienes de Astrología con Malú, eh, de pronto nos compartes algunas oraciones, eh, algunos, eh, esos están muy lindos, a mí me parecen este, muy bonitos y no sé si los eclipses también tengan. No, en este caso no, eh, en este caso solamente son las plegarias a los planetas desde la parte arquetípica para recordarnos qué es lo que podemos hacer. En el y publico conforme van eh, transitando los planetas en ese signo. Ahorita acabo de poner la oración para Venus en Aries. Eh, estas oraciones fueron escritas, están en, en un libro, que ahí en cada vez que publico, al, al final hago la aclaración que han sido tomados de un libro de himnos este, para. Legarias para estos planetas, escritas por el astrólogo y escritor José Antonio Lugo, y que tenemos pues aquí las oraciones desde el Sol hasta Saturno en los 12 signos. Entonces, conforme van eh, entrando eh, a un nuevo signo, voy publicando esa oración. Estamos a punto de, de que Júpiter salga de Piscis, por lo tanto, estaré publicando en los próximos días. Eh, la oración para Júpiter en Aries, y también vamos a tener ya muy pronto a Marte en Aries, ¿no? Marte va a estar con toda su fuerza porque es, es en donde mejor se siente, en donde más potencia tiene, se siente en su casa con toda esa, eh, ¿cómo se dice? Con toda esa fuerza de acción para iniciar cosas, y ya ahorita es, tenemos a Venus en Aries, entonces sí nos va a cambiar eh, esta parte de energía uh, en todos los niveles para todos y que es un momento ya de, de salir de esas confusiones, de terminar porque acaban de pasar por el signo de Pisces, que es el último signo del zodiaco Entonces, pues vamos a tener todo el apoyo de estos, de estos tres planetas, Venus, Marte y, eh, ¿cómo se dice? Y de Júpiter. Entonces, pues sí, a, aprovechar eh, todos estos inicios, todos estos proyectos que ya están en mente, que se están preparando, que falta como el empuje. Eh, yo les recomiendo mucho que lo hagan, sobre todo ahorita que entra Marte y Júpiter en el signo de Aries. Bueno, ahí vamos a estar todos que quiero iniciar, quiero, quiero comenzar en donde me arriesgo un poquito más. Con eso, pues sí, también hay que tener cuidado porque los signos de fuego y aries es así como vamos a aventurarnos y arriesgarnos un poco más. Entonces, cuidar esa parte, pero sí, ahorita tenemos esa ventaja de que nos va a ayudar mucho estos planetas para salir adelante. ¿Y qué tanto va a ser como la agresividad también? Pues aquellas personas que sean agresivas y que les cuesta trabajo como canalizarla de una manera positiva, pues sí, este... Con, pues con mucho cuidado, ¿no? Para aquellas personas, por ejemplo, que tienen un Marte en Aries, un Sol en Aries, pues van a estar más este, más chispas <ríe> de lo que les digan. Es así como rápido, se pueden encender. Y bueno, ¿cómo es canalizar la energía de Marte? Pues Marte es, una, es un planeta que nos pide la acción y canalizarla de manera positiva lo, lo recomendable es hacer ejercicio es salir a correr a salir a pegarle la, a la pelota este, hago frontón, hago tenis hago basquetbol, corro este, ¿qué más? Este, con la pelota, el fútbol o sea, a descargar ese exceso de energía física que vamos a tener sería una forma de ¿Cómo se dice? De, de canalizar positivamente, ¿no? En vez de estarme, en vez de ponerme a discutir y, y hacer enojar a la gente yo enojarme, perder la paciencia, mejor sal. Si ya te dedicas a hacer ejercicio, pues tal vez si haces media hora, una hora, pues agrégale unos minutos más para que digas ya estoy tranquila ya estoy en otra forma para confrontar la situación en donde yo me tengo que defender, ¿no? Marte es una, una energía que también nos ayuda a autoafirmarnos y a defender, a luchar o a conquistar lo que nos proponemos. Entonces, pues aquí tenemos ya a punto de que Marte entre en Aries y pues esta energía la vamos a sentir mucho más. Bueno, pues ahí está. También, ¿qué fecha es más o menos cuando estaría entrando este Marte en Aries? Ahorita les comento: aquí tenemos las efemérides, uh -huh. pero ya, ¿eh? Ya está por entrar. Si no mal recuerdo, a finales de, de, del mes de mayo. Entra por ahí por el 25 de mayo. Por el 25 de mayo Marte en Aries y Júpiter entra entre el 10 y 11 de mayo. O sea, ya. Sí, ya, ya, ya está ahí este por arrancar eh, con nosotros. <risa> Y Venus ya entró, entró creo que el 2, está en la publicación que les puse, del 2, sí. al, 28, del 2 al 28 de mayo, Venus va a estar en Aries, entonces va a movilizar algo en esa área de, de la vida y aprovechenlo porque es una energía de iniciar. Ok, pues ahí inicios. está también, ahí está este, esta parte de, de, de movilizar, de iniciar, de hacer las cosas. Y... De atreverse también. Sí, sí, en de qué, atreverse. Qué, ¿Qué cosas no te has atrevido a hacer y que ahora justamente es momento de atreverse, de, de sobrepasar esos límites que muchas veces son mentales, nuestros juicios o nuestras conclusiones? que creemos que por eso tal cosa, ¿no? Nos contamos esas historias eh, de telenovela y decimos, no, es que cómo, este, cómo le voy a hacer, qué va a pasar, qué dirán, este, yo creo que todavía no, o sea, cuántas cosas nos decimos por ahí y realmente es como sobrepasa eso y inicia. Pues sí, entonces hay que aprovechar esta energía que se me hace bastante interesante y que, que pues sí, nos viene a apoyar un poco ahora con... Con esto, bueno, al menos de manera personal, había sentido así como un poco estancado y ahora pues ya con esto, pues ya es iniciar desde otra óptica, desde otra manera. Es, sí. Lulu, ¿nos puedes regalar tu WhatsApp, el número de WhatsApp para que las personas puedan contactarte para cualquier consulta, para que tomen el curso que inició el día de ayer? Sí, cómo no. El WhatsApp. Eh, 55 36 43 71 72 71 72. Ok, bueno, pues para ahí para que tomen nota y, este, y estén al pendiente también de los siguientes cursos, de este curso que, que estábamos hablando, que es del ascendente luna y, este, y sol. Ah, ok, ese también ya inició, inició el lunes, también ya está la grabación, estuvo súper padre. Eh, el grupo quedó muy contento con esta primera clase. Eh, la siguiente clase va a ser el tema de Quirón. Eh, bueno, los siguientes tres temas es Quirón, los nodos lunares, lo que venimos a evolucionar y cómo hay que hacerlo, y por último los planetas retrógrados, ¿no? Para este curso. De los lunes por la noche sí es importante que la persona tenga conocimientos básicos de lo que es la astrología para poder comprender esos temas y que lo aprendan también. Uh -huh. Bueno, pues ya saben, entonces ahí pues hay varios cursos que está dando Malú que, que son eh, bastante importantes, enriquecedores para, para aplicarlos, como ella dice, ya en, en tu vida cotidiana y que bueno, pues eso también te va a dar este, pues bastante, yo diría que demasiada ayuda y vas a entender este por qué de pronto surgen cosas así de la nada y se mueven cosas así, ¿no? Que no le llamaría como de la nada, pero más bien es que también los planetas te están ayudando ahí a terminar de, de dar el empujón que requerías para, para hacer esos, esos movimientos ¿no? Sí hay otro aspecto importante que aprovechando aquí con esta plática es eh, también pues tomar sus precauciones con el tema de la comunicación porque ya va a entrar Mercurio retrógrado. Mercurio ya está pasando por la zona, la presombra de la retrogradación, pero mercurio entra retrógrado el día 10. Entonces pues sí, tenemos eventos importantes durante todo este mes de mayo, dura la retrogradación todo este mes, entonces eh, pues traten de hacer los acuerdos antes de que esté entre este mercurio retrógrado y si les toca hacer acuerdos, firmar contratos, etcétera, tomar pues más precauciones, eh, investigar más, tomar, eh, pues sí, más precauciones de lo que, es, eh, sobre todo con, con temas que tengan que ver con firmar contratos, pues, eh, ¿qué es lo que estoy firmando? ¿Me puedo asesorar de otra persona para lo que yo estoy haciendo? Eh, si vas a salir de viaje, porque Mercurio tiene que ver con los viajes cortos o con la, con el transporte, es trata de salir un poquito más a tiempo a tu viaje, o si estás de viaje, pues tener la paciencia porque podría haber un retraso en ese, en ese itinerario que, en el que te encuentres, ¿no? Entonces, sí, también es un buen momento para revisar y retomar temas que has dejado postergando, sobre todo temas de estudio, eh, si tienes algo perdido, muy probablemente lo puedes encontrar en estas próximas tres semanas. Oye, la dignidad. Pues retomar cosas ahí. Este. Es broma, es broma. Sino sí, aquí es como que encuentres algo... Que esté perdido algún libro, alguna billetera, <risa> alguna cartera, este, algún cheque, algún papel importante que dices es que con este papel no puedo continuar con los trámites, etcétera Entonces, pues sí, pero también tiene sus cosas buenas el mercurio retrógrado, ¿no? Entonces, eh, simplemente com comento porque ya dentro de unos días se pone retrógrado y, y bueno. Mucho cuidado al manejar porque de verdad yo sí he visto... Que sí hay bastantes accidentes cuando está Mercurio Retro. O sea, si sí vas por periférico viendo ahí, este, personas que tuvieron percances, ah, fortuna, bueno, yo me he tocado ver muy leves, pero sí tienen esa parte. Entonces, si sí tengan mucha precaución al manejar, no es para que se predispongan y se programen en ese sentido, sino simplemente es como guardar un poco más de distancia, estar más al pendiente, no estar en el celular, este, eso pues les va a ayudar a que, pues, estén, eh, pues, ahora sí que mejor, ¿no? En ese sentido. Sí, sobre todo más alerta y también el tema de los accidentes es en dónde no me estoy defendiendo, en dónde no me estoy autoafirmando, en dónde no me estoy dando cuenta de algo que tengo que actuar, porque los accidentes generalmente es esa llamada de atención ya fuerte, ve, de defiéndete y ya salgo para cambiar. Uh -huh. Así es, así es. Entonces, sí. pues ahí también para que se den cuenta de, de todo lo que se mueve a través de, de este Mercurio Retro. Y por acá ya estaban diciendo, no, por favor, Mercurio, no. <risa> Sí, se nos va. Son unos días, podríamos decir, un po vamos a ponerle la palabra unos días diferentes, ¿no? Por un lado, pues ya el Mercurio retrógrado. luego entra Júpiter al día siguiente en Aries, entonces vamos a empezar como a arrancar ahí, ¿ahora qué puedo hacer? Y luego el 15, pues el eclipse... Y después viene Marte entrando triunfalmente a su signo, a su casa, ¿no? A, a Aries, que es en donde más potente se siente. Entonces, pues sí, vamos a estar viviendo, eh, vamos a ponerle que cosas este, interesantes este mes de mayo para que no se me asusten de por qué, pues sí. Eh, sí, traten de, con el tema de Mercurio Retrógrado, sobre todo si son personas que se dedican a comunicar, eh, se dedican a hacer viajes o a firmar papeles, a hacer trámites, eh, prever, ¿no? Prever cómo, cuándo puedo yo eh, tomar la precaución, anunciar con anticipación lo que estoy haciendo. Y si no, por ejemplo, con Mercurio retrógrado, otra recomendación importante, las personas que trabajamos mucho con archivos en la computadora, es un momento para hacer los respaldos de la información. ¿no? Por, no se nos vaya por allá a descomponer la compu y después, cómo saco la información. Entonces, eh, con, con todos estos temas está relacionado Mercurio Retrógrado y no esperar a que ya esté para hacer lo que tenga que hacer. Y ya me pasó que... justo ayer que perdí una meditación que hice. Eh, si Ay, quedé, sí, rey, la sí, borré. Sí, sí. sí la borré, la borré así. La vi, pensé que estaba puesta dos veces y dije, ¿Para qué está puesta dos veces? Voy a borrar y cuando borro, borro todo. Sí, sí, sí, vi tu, sí, vi tu publicación de que disculpen, la borré, pues sí, eso es, en otras palabras, esa parte ya de que estamos por entrar este mercurio retrógrado y bueno, pues suceden así cosas y no pasa más. <risa> También hay que ser comprensibles con esos despistes que podemos tener con nuestra comunicación, con nuestra interacción con los demás y con nuestras propias cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, pues sí, ahora sí que eh, pues hay que tener mucho cuidado, nada más, en esas eh, tomar, como dices tú, las precauciones, saber que bueno, pues sí, ahora sí que este mes va a estar así muy movidito. Movido, pongámosle la palabra movido, bueno, un poquito movido. intenso, porque el eclipse lunar con esa luna en escorpión, que no es un lugar donde la luna diga, uy, uy, uy, qué bien me siento, pues no, no es un signo en donde se siente bien. Entonces, este, y, y eclipsada, pues si sí, nos vamos eh, pues estar abierto y fluir con las diferentes situaciones que se van a estar presentando en estos días y, este, y ya soltar, ¿no? Así es, así es. Entonces, eh, pues es tiempo y este, de prestar atención a todos estos llamados que nos están haciendo de transformación, ¿no? porque finalmente estos, estos movimientos debemos de aprovecharlos de, desde esta manera este, más positiva de, de hacer esas transformaciones que la vida ya nos viene pidiendo y que no nos agarre como la ola y nos revuelque, ¿no? O sea, que ya tengamos nosotros la conciencia de saber que pues ya se viene y no resistirnos porque si nos resistimos, ahora sí que lo que resiste persiste. Entonces, uh -huh. eh, pues es comenzar a observar, ¿no? Fluir con esto. Sí. Y ver qué situaciones están ahorita, qué situaciones se están presentando, se están movilizando. Y movilizando es como una llamada, algún mensaje, nos encontramos con alguna persona del pasado, eh, algún pendiente que tenemos, que lo teníamos por ahí olvidado. Son diferentes cosas, ¿no? Es, a mí lo que me gusta de la astrología es que la astrología la podemos personificar en cada una de nuestras actividades del día a día. Sí, sí. Sí, por supuesto. Eso es lo que a mí también me encanta de la astrología, pero me encanta más que tú, este, tú lo hagas y que me lo platiques. <risa> la verdad. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita de las personas A ver, déjame que están... ver por acá. Voy a reír. Ah, bueno, me dijeron, ¿hasta cuándo va a durar Mercurio Retrógrado? Esto sí, sí, aquí sí preguntan. Hasta el 2 de junio. 2 de junio, ya son ahí, este, pues, situaciones se, se pone a... en directo, nada más que quiero hacer la observación con este, con el, lo, lo que sucede en Mercurio retrógrado. Mercurio viene caminando así, viene caminando normal, que es lo que nosotros decimos en astrología en directo, si sí viene caminando, pero no hay un momento en donde se para, y en, en ese punto donde se para, es en donde se pone retrógrado. Y entonces retrocede en cuestión de sus grados uh -huh. hasta el punto donde se va a volver a poner otra vez directo. Entonces, esa zona que camina tres veces al iniciar se llama la presombra. Vienen <ríe> los, los días en que eh, se pone retrogrado y, y una vez que se pone directo tiene que volver a recorrer los grados donde estuvo retrógrado. Eso se llama el periodo de post sombra. Entonces tenemos pre antes de retrogradación, y la tercera fase es post retrógrado. O sea, la post sombra es ahora tengo que recorrer los dos las dos veces que caminé esas cosas. Entonces, lo bueno con la post sombra es que ahí se van a empezar a resolver todos los pendientes que, o, que estuvieron. Sin resolverse en esas dos primeras caminitos que hizo Mercurio. Entonces, la posombra va a empezar después del 2 de junio, pero en ahí ya las cosas van a empezar a tomar su ritmo. Eso es lo bueno con la presombra. Uh -huh, uh -huh. Ok. Sí, bueno, entonces pues. 2 de junio, pero, pero bueno, tomen esas precauciones y salen, por ejemplo, personas que tienen que viajar y sobre todo personas si van a viajar al extranjero este, pues que lleven el pasaporte, lleven los papeles, eh, ¿cómo se llama? La, la de las vacunas, que lleven pues lo, los, las cosas que lo mejor es llevarlas y no darse cuenta que uno ya no puede pasar y abordar porque le hace faltan esos documentos, ¿no? Por ejemplo. Sí, y este, y ponerle bien el nombrecito a su maleta y todo. Sí. Y en otros casos, porque a mí ya me sucedió, hay algunos países que piden que tú tengas vigente el pasaporte con seis meses de anticipación. Yo hice un viaje a Ecuador, quise abordar y me dijeron, no puede abordar, pero, ¿pero ¿por qué? No, si todo está en orden, me dijeron, sí, pero falta un día, un día, dos días para que venza su pasaporte. Le dije, mi pasaporte vence en agosto. Pues sí, pero en Ecuador, pide con seis meses que tenga renovado su pasaporte, es que vayase a renovar su pasaporte, o sea, son situaciones que podrían entrar justamente en este tema de un mercurio retrógrado ¿no? De uh -huh. cosas que dices, pero ¿cómo? Pues sí, entonces tomar todas esas precauciones. Pues sí, ahora sí que adelante a tomar conciencia, a con todo esto que, que nos has dado, Malú, este, de verdad que ya, pues, ahora sí que tenemos ya este, pues, todo el panorama completo para que nosotros podamos este, ahora sí, recibir todas esas energías este, sí. ya desde una óptica totalmente este, diferente y que nos va a ayudar mucho a, a que nosotros, pues, estemos en esta conciencia, ¿no? Sí, si ya el mes de junio con la próxima luna nueva, pues va a ser eh, diferente que en este caso tendremos la luna nueva en Géminis, pues estaremos abriendo otro otro periodo ya con, otro, con otras energías, sobre todo con estas energías de, ¿cómo se llama?, de Júpiter y de Marte en Aries, ¿no?, que nos van a dar ese empuje para iniciar eh, todo aquello que estamos postergando en, esto momen en estos momentos. Bueno, pues ya está. Ahí está. Eh, chicas, chicos, por favor tomen nota. Ya tienen ahí bastante información y bueno, pues si quieres seguir eh, aprendiendo más sobre astrología, saber cómo va todo, eh, te recomiendo que sigas el grupo de Astrología con Malú. Ahí este, busca el grupo de Facebook y bueno, pues ahí vas a encontrar más información sobre todo esto. Así es. Y nos vuelves a regalar tu número para las personas que deseen alguna consulta, terapia, sesión de, de este, ya sea de, de esto que es la astrología o de Access. Sí, cómo no, es el 55 36 43 71 72. Pues bueno, ahí está chicas chicos ahí este, mencionen también que, que es de aquí de, de almas en conciencia que lo escucharon aquí y que bueno pues eh, les vamos a dejar también para las personas que están eh, que nos ven a través del canal de youtube les dejamos en la parte de la descripción los datos de malú para que ustedes puedan contactarla así que ahí, ahí se van a quedar también grabados los datos de malú y tú puedas eh, pues mandarle un whatsapp o este contactarla a través de, del grupo y y bueno, pues puedas estar ahí eh, con ella. Eh, dicen por acá, te manda a saludar, este, Norma, Andrea Reyes Escárcega, dice gracias, Malú, dice muy agradecida, eres un amor, dicen. Ah, muchísimas gracias, igualmente. <risa> bueno, chicas, chicos, hemos llegado al final del programa. Voy a dar las gracias, este, Malú, por habernos acompañado, por, por estar por acá este, con nosotros en día jueves. Y, Encantada. Y, Muchas gracias, Maggie, a ti sí, por la invitación. Y, bueno. y nos estamos viendo el siguiente martes con un programa más. De aquí de Almas en Conciencia al mediodía y te recuerdo los miércoles 7.30 tenemos meditación y el jueves mensaje de oráculo y tarot la siguiente semana. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Que estés muy bien. Te deseo que un ángel te bendiga, te cuide, te proteja, te lleve bajo sus alas. Eh, te llene de todo el amor y la inspiración que requieras para este momento. Que estés protegida donde sea que quieras que tú te dirijas. Y deseo también que en tu hogar esté plagado, lleno de ángeles, eh, que te brinden paz, armonía, alegría en tu hogar. Y que todas las personas que pisen tu hogar eh, se sientan bendecidas por hacerlo. Gracias, este, Malú, por estar Gracias, aquí. Mayur. Y nos vemos el siguiente martes. Hasta luego. Hasta bye, bye. luego.